Por parte del ministro de la defensa de Rusia en cabeza de Sergei Choigu. En las últimas horas han dicho que el norte empuja a otros países aliados a una confrontación con China y Rusia. Lo ha dicho en una reunión de Choigu con sus homólogos de la organización de cooperación en Shanghái en la India. El ministro Choigu también señaló que el suministro de Kiev se vuelve hacia sus proveedores y afecta la estabilidad de Europa y del mundo. Hoy en Washington Hoy Washington y sus cómplices están implementando su plan estratégico que consiste en provocar a otros países para una confrontación militar con estados no deseados, principalmente con Rusia y China. También dijo que los programas biológicos militares impulsados por el Pentágono promueven el desarrollo de estas armas en Ucrania. Shoigu también dijo que el norte y sus aliados están sostenidos en la arquitectura de la seguridad global y que pueden erosionar por la retirada de los pactos claves de seguridad en el mundo. La oposición de Occidente al fortalecimiento de la multipolaridad se implementa de forma más activa en la región de Asia Pacífico, donde Estados Unidos inició el colapso del sistema existente de cooperación regional basado en la ASEAN. El inicio fue la creación de bloques políticos militares como las asociaciones del Indio Pacífico, QUAD y AUKUS. Recordemos, el ministro Choigú dijo que Occidente se opone a la ASEAN y busca el dominio militar de la región del indo Pacífico. Se están fusionando con la OTAN que a su vez también ha reclamado un papel dominante aquí. De otro lado, avanzamos con más información, salen a la luz estos detalles que creemos que son relevantes para nuestros seguidores. Expertos militares están hablando que la federación comenzó a usar armas sigilosas en el campo de batalla que ningún país del mundo las tiene las temidas armas secretas dice este artículo que fue emitido por Tarik Tair para el diario The Sun recientemente sobre las ventajas que tienen los tanques rusos T-14 que fueron enviados a la línea del frente según este analista los T-14 Armata estarían integrados con equipos avanzados y nos llama la atención porque según el artículo que se está emitiendo en este diario occidental Pueden los T-14 Armata volverse invisibles para sus líneas adversarias según las características que han presentado de los T-14. Presentan un revestimiento de camuflaje especial mantilla que absorbe las ondas de radar y al mismo tiempo las repele y las dispersa. Lo que hace en su defecto que el tanque sea menos detectable para su enemigo según señala la publicación. El autor según la publicación de Avia.pro, señala que los tanques T-14 tendrían una armadura de listones que brinda protección contra armas antitanque de alta precisión y más cuerpo a cuerpo, incluidos los lanzagranadas antitanque de mano. Los T-14 Armata tienen torretas totalmente autónomas que podrían girar 360 grados a alta velocidad. El experto advierte que la potencia de fuego de estos tanques puede arrasar a ciudades en minutos. La fuente también aclaró que los vehículos recibieron protección lateral adicional de municiones antitanque. Estos desarrollos son una continuación de los esfuerzos de Rusia para modernizar sus fuerzas armadas y podrían representar una gran amenaza para las fuerzas enemigas en especial que ahora están con los tanques de opar también allí en las líneas del de frente. Los avances que está teniendo el ejército ruso en su tecnología armamentística ha llevado al norte a espelucarse, como dicen coloquialmente, en torno a estudiar referentes de este tipo de equipos modernos rusos, incluso a analizarlos para poder construir armas que pueda contrarrestarlos o por lo menos escuchen estos datos que están entregando varios diarios eslavos. Tal parece que en el norte se ha notado a través de un tren que iba transitando en Ohio avistados en esta plataforma sistemas de misiles S-300 los TOR y los sistemas Panshir de Rusia, la pregunta que se hacen muchos, es bueno, qué pasó aquí si estos equipos no son suministrados desde Rusia para el norte o cuál es el objetivo que se busca con este tipo de equipos en manos de la industria armamentística en el norte, pues pongan muchísima atención amigos, según el diario The Drive, la aparición de estos módulos rusos en una plataforma en Ohio generó suspicacias pues porque fueron llevados a la planta de vehículos Militares Joint System Manufacturing Center en Ohio. Sin embargo, los expertos prestan atención al hecho de que todavía se habla de diseño de alta calidad, es decir, maquetas. Y la aparición de estos modelos de sistemas de defensa aéreo rusos en los Estados Unidos puede deberse a la necesidad imperiosa que tiene el Ejército del Norte a adaptarse a las posibles amenazas de dichos equipos. El Ejército del Norte podría estudiar estas maquetas para desarrollar contraestrategias e introducir nuevas tecnologías a sus equipos en el campo de batalla. En cualquier caso, el descubrimiento de estas maquetas de vehículos de combate de la defensa aérea rusa en el norte sigue siendo un gran interés no solamente para los expertos sino para el público en general y su uso previsto para el entrenamiento del ejército del norte podría indicar el deseo y la misión constante de los servicios de inteligencia y el ejército de esta unidos para mantenerse al tanto del desarrollo y las capacidades de los equipos militares en otros países es decir ya están viendo el tema complejo por los avances que tiene la federación y quieren ponerse a estudiar a fondo la tecnología que ha comenzado a sacar allí en ucrania el ejército ruso por otro lado muchísima atención porque en las últimas horas desde kiev han afirmado que se están quedando sin misiles para el sistema soviético de defensa antiaérea según el representante del ministerio de la defensa no se producen las municiones en nuestro país y solo están disponibles en países donde no podemos tomarlos. Entonces tenemos que reponerlos con otra cosa, declaró el ministro de la defensa ucraniano. Alexei Resnikov que afirmó en una entrevista con RBC publicada este jueves que Kiev se está quedando sin misiles para el sistema soviético de defensa antiaérea y necesita sistemas occidentales. Tenemos un sistema soviético de defensa aérea al que le están agotando las reservas de misiles. Si no se producen en nuestro país y solo están disponibles en países donde no podemos tomarlos, entonces tenemos que reponerlos con otra cosa. El ministro indicó que ya se ha decidido en principio cuáles son estos sistemas y ahora hay que aumentar el número y el de misiles destinados a ellos. Los aviones modernos de la generación 4 son sistemas completos de defensa antiaérea en toda regla, porque entonces cerrarán las lagunas los fallos de nuestros actuales sistemas de estilo soviético. Asimismo, el alto funcionario denunció que los países occidentales suministran menos armamento del que prometieron inicialmente. Algunos países han apuntado a los tanques y vemos que dean 4 o 6, no 200 o 300, señaló. Previamente este mes, The Wall Street Journal reportó con referencia a documentos del Pentágono que Ucrania podría quedarse sin defensas antiaéreas en el mes de mayo. En una entrevista realizada en las últimas horas, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que la contraofensiva está en camino y que están preparados y que llegará. La contraofensiva está en camino. Estamos preparados y llegará esperemos que nos ayude a ganar territorio. La pregunta es y de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de la defensa Resnikov sobre lo que se está acabando las municiones para los sistemas de defensa soviéticos la pregunta es si tienen arma para realizar la contraofensiva, dicen algunos analistas o según lo dicen militares ucranianos a los medios occidentales, aseguran que tienen la disposición pero que ven todo el engranaje logístico y de equipos militares rusos y pues el militar de la Fu que ha dado las indicaciones a los medios dice que van a necesitar mucho material y equipos para que la contraofensiva tenga el éxito deseada para la próxima primavera. Según el general de la OTAN, James Stoltenberg, los aliados le han entregado a la SAFU más del 98% de los equipos prometidos. Más del 98% de los vehículos de combate que prometieron. Eso incluye 1.500 blindados, 230 tanques. Y por tanto Ucrania está en una posición fuerte para lanzar una contraofensiva. Y vuelve a resurgir la pregunta, ¿tendrá toda la capacidad la SAFU para poder hacerle frente al ejército ruso y los Wagner, teniendo en cuenta los avances presentados en los últimos días? Habrá que esperar cómo se adelanta Toda esta cuestión que para muchos y para el mundo entero sería mejor que se llegase a un término del conflicto negociado y evitar tantas pérdidas de vidas humanas en la batalla. Quisiera señalar que el certificado correspondiente será entregado a nuestros colegas rusos dentro de unos minutos. Con ello, la primera central neutral nuclear de Turquía obtiene el estatuto oficial de instalación nuclear y la bandera del átomo pacífico se izará sobre Akuyu. Vladimir Putin felicita a Turquía por la apertura de su primera central nuclear que simbólicamente es inaugurada el día en el que el país euroasiático celebra el aniversario 100 de su fundación. Es bastante simbólico que Turquía se una al Club de los Estados Industriales y Tecnológicos Avanzados que ya cuentan con una industria nuclear propia en 2023. Tal y como usted lo sugirió, señor presidente Dogan. cuando Turquía celebra el escenario del centenario de la Fundación de la República de Turquía.